¿Qué sensación te causa saber que vamos bajo tierra en un país sísmico? Aprendiendo a andar en no, el metro. Que ¿Se sale por aquí? No. Ni 48 horas y ya realmente soy asombrada con, con el país. Está muy bueno realmente. Escaleras para arriba, escaleras para arriba, escaleras para abajo. ¿Ves? ¿Es medio laberíntico no? ¿Cómo lo ves? Que el metro de Santiago era muy cool, como muy artístico, ¿viste? Uy, qué lindo es. Empuja, empuja. Ah. Casi lo arrancaste. No rompa las cosas no de los sabía, Ya ¿Hay decir? que tirarlo para atrás? Mira el chico está robando todas las monedas ¿Por? Flaco, flaco, pará, pará para, para. Yo tiré mi deseo por acá, no me lo robe. ¿Qué tal gente? Buenos días a todo el mundo Espero que estén bien Hoy vamos a ir paseando por Santiago con Milagros Y lo primero que vamos a hacer Milagros se va a encargar de que viajemos en subte, en metro Ah, yo Claro, Milagros se va a encargar de que andemos en metro Porque Chile tiene uno de los metros más modernos del mundo El más moderno de Latinoamérica Ellos aseguran así que... Eso hemos he escuchado Vamos Mili, eh Escuchado. Vamos, me encanta. A cargar tu tarjeta. Ah, a ver. No. No, estos son cajeros. Ah, ¿Por qué no probamos a ver si tiene carga? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. ¿Por aquí o aquí? Al aquí. revés, ¿no es? Ah, sí tiene carga. Mira, dame, dame yo. No, no, ya te quedas. Pestañaste. <risa> <risa> Ahí está. Vamos. Buenísimo. Hay que ir a Dominicos acá. Vamos. Bueno, tenés tu tarjeta grande. VIP, ¿eh? Contale a la gente que tenés tu tarjetita para moverte. Tenemos nuestra tarjetita que se llama VIP, ¿no? Sí, Cuando sí. a esa tarjetita. Hay que volver a cargarla porque Jean nos dio su plata, así que... Sí, literalmente. Bueno, qué grande es. O sea, lo, las primeras impresiones de... Me gusta viajar sentada en el subte. ¿Qué sensación te causa saber que vamos bajo tierra en un país sísmico? Altamente no. ¿Confías en los ingenieros chilenos? Yo sí, confío, confío. No, pero sí, mira, de hecho entiendo que el, el metro está hecho como para un lugar incluso de para estar protegido. Es uno de los lugares más a salvo. No, ah, en serio. Estar. Sí, no sé wow. si en el tren, el tren, pero seguro que las estaciones van a estar sí, bastante seguro. a salvo por, por la estructura que tiene y todo como están hechas. Se nota que es un lugar que está destinado a aguantar mucho. Sí, aparte de la cantidad de personas que se transportan día a día acá, o sea, sí, millones. millones tiene que ser un lugar seguro. Sí, sí, es. Y me, me impresiona que es muy grande, ¿sabes? Y además tiene muchas salidas. Si una salida se tranca por algún motivo, tiene un montón de otras salidas. Tiene 200, 300 salidas, un montón. Sí, eso es lo que siempre me impresiona cuando voy a un país con subte, que en Perú no hay subtes. O sea, aprovechan vale, el pero espacio Lo están por inaugurar, están por inaugurarlo ahora en breve. Ah, bueno. La línea 2 va a ser esa subterránea. Estamos en la estación Manquehue. ¿Te acordás lo que nos dijo Gian? Que Manquehue, Mapocho. Eso es, un, es un nombre del dialecto de los mapuches. Exacto, exacto. Esas son las palabras mapuche que podemos encontrar en, en, la, en Santiago, en Chile en general, ¿no? Los dominicos. Vamos a salir por acá. ¿Qué tal? ¿Tu primer viaje? en metro chileno. Muy cómodo realmente, muy cómodo. Será también que es feriado y no hay mucha gente sí. en la ciudad. Claro, claro. Fue muy cómodo. Imagínate no, muy... ahora pico esto es lo que es ya a las 6 de la tarde un lunes, Ay. laboral. Y bueno. No, debe ser más complejo pero okay. ¿Sabes que lo que venía pensando mientras estaba sentadita Es que tiene un buen sistema de ventilación para estar abajo de la ciudad Es importante, ¿no? Algunos sí. tienen aire acondicionado Incluso Sí, creo que este se, creo que no a, ¿Te apostaría que la línea 6 tiene aire acondicionado? Como quizás entrar. tiene pero pues no lo prenden porque tampoco es que hace tanto calor hoy No, está bien, pero no hay mucha gente también Algunos tienen porque si el subte de Buenos Aires tiene aire acondicionado algunas líneas Me imagino que acá también sí. pero está muy bueno, está súper bien la construcción bueno, ¿Y qué bien. te parece el precio? ¿Cuánto pagamos? Pagamos 720 pesos chilenos, un dólar prácticamente, o sea, 3 soles con 60. Súper bueno. ¿Te parece un buen precio? O sea, me parece un poco más caro de lo que tenemos allá. El metropolitano sale 3,20, no está tan lejos. No está tan no, está lejos. Está, está casi que sea lo mismo que el metropolitano y... Y, y este servicio llega más lejos que el metropolitano. Eso te iba a decir, entiendo que se comunica mucho mejor. Más sí, mejor. y además, que esto igual es algo que el metropolitano tiene. Cuando llegas, por ejemplo, ahora los dominicos, si nosotros nos subiéramos a un bus, pagaríamos mucho mucho menos, no pagaríamos el boleto completo por un serio? fragmento más de precio, volveríamos a viajar, como el Metropolitano hace, con los ramales, alimentadores. sus alimentadores, exacto. Alimentadores. Está buenísimo, eso está súper buenísimo. bien pensado. Claro. Aprendiendo a andar claro, en el metro. ¿Se sale por aquí? No. Re del campo milagroso, no. todavía no quedar tan del campo. ¿Cómo del campo? Acá la gente de Chile es civilizada, ¿eh? todavía no, no quedar como no. eso. Tampoco. Es demasiada tecnología a veces, es, es un país del primer mundo No tanto, pero sí Estaba saliendo sí. y no podía salir por ahí Señor, ¿por me salgo? Creo que tenemos el título del video Peruana va a Chile y cree que está en el primer mundo Está muy bueno realmente el país O sea, no vamos ni 48 horas y ya realmente estoy asombrada con, con el país Está muy bueno realmente Tiene sus cosas bonitas Tiene sus cosas bonitas Claro ¿Cómo es que dijo? ¿Por la razón o por la fuerza? ¡Qué fuerte! De eso hablábamos, hablábamos un poco de los logos de los países ¿Y el de Chile es por la razón o por la fuerza? Así mismo. O sea, así que como que por las buenas o por las malas. Sí, sí, sí la tradición es por sí, las buenas exacto. o por las malas. Espero que más por las buenas. Okay. Mire, estamos en Las Condes ahora. Estamos en las Es uno de los barrios más lindos, más afamados, más pitucos, okay. más cuicos, como se diría acá, se dice cuico. Hay que aprender, oh. que aprender palabras chilenas también. Okay. Este es uno de los barrios más cuicos que hay, así que es muy lindo. Okay. Y acá en Chile también, lo mismo que en Perú, las alcaldías tienen mucha independencia. Por ejemplo, Las Condes tienen su propia policía, tienen sus propios bomberos, tienen un montón de cosas propias. Okay. ¿no? ¿Sí? funciona casi como, como una provincia, por ejemplo, ¿no? Con mucha autonomía. Por eso la diferencia a veces es entre un barrio y otro dentro del mismo de la ciudad de Santiago. Ok. ¿Eh? Sí. Qué lindo es, ¿Dónde, ¿dónde estamos? Condes. No, pero ¿en qué parque? Eso es como un parque, ¿no? Está muy lindo. Ese es el parque de los dominicos, por eso se llama así la estación. Está muy, Trabajamos. muy, muy bonito. Muy verde, muchas banquitas, como para pasar el rato. Hay una fuentecita. Ahí al fondo no sé qué es, pero parece como un castillo así. No, yo creo que lo que vamos a ver es justamente los dominicos. Debe ser. O una iglesia claro, O okay. algo por el estilo bueno. Ok ¿Sabes qué? Ahora sí No sé si es por el lugar donde estamos Pero ahora sí Estoy viendo como las montañas Es la cordillera, me imagino Yo creo también porque es feria De menos smog Es cierto De eso hablábamos <risa> ayer con Jan Ahí Yang, se ¿no? ve la, los cerros, ¿no? Claro, mi está acostumbrada Que en Perú los cerros se ven siempre Claro, sí Si viene smog y todo Pero no se hace esa nube No, no, no, no, no. El, La neblina más bien está en la costa En el mar Sí Eso, eso conversábamos ayer con Jan Que es un amigo de... Hugo, que nos está ofreciendo acá muy amablemente en Santiago. Gracias, Jan. Y bueno, nos contaba un poco eso, ¿no? Que parece que a través de los años hay un poco más de contaminación, quizás está viniendo más gente y los, los autos generan más smoke. Y ya no se ve tanto la cordillera porque se ve un, una nube así como gris que es todo el smoke. Pero en días como hoy, que es festivo, la gente no está acá, la gente está en casa, eh, hay mejor clima, más, más viento, se puede ver todo lo, la cordillera que se ve súper linda, ¿no? Le da como un aspecto así. Como de más pueblito En contacto con la naturaleza Que siempre se ve tan lindo ¿no? ¿Te gusta? Me gusta Aparte Como estamos entrando El otoño Los árboles así Tienen sus hojitas Como amarillitas Ya como están entrando A ser marrones Bebi, nunca viviste Un otoño realmente Yo jamás no, Es que no sé Si visualmente Es tan marcado Como acá En Perú O sea, no, en Perú No lo no, he no visto vez, No lo he visto Lo confirmo que Mira no esos árboles Están a punto de perder las hojas Como solo en películas Creo que lo vi visto. Y cuando pierdes las hojas Queda todo cubierto de hojas Real lindo Se sí. escucha En tus pies Se escucha como Sí, creo que en no Lima vale. No sé si está marcados. quizás sí, pero no tanto Mor, a ver si te aprendes a manejar con el subte Escúchame, tenemos que ir a la línea 6 Ahí tenés el mapa, decime en qué estación hay que cambiar el subte Vamos, es sencillo, no es difícil, tú puedes Ok, ok, estamos los dominicos Sí, ¿hacia dónde vamos? Hacia los leones Ajá, y ahí nos bajamos Y ahí nos bajamos y vamos a la línea 6 el metro sin chofer. ¿Qué opinas, un metro sin chofer? ¿Te no, da o sea, confianza? O sea, en principio no. <risa> en principio no, pero. ¿Te tenés confianza a la automatización? Es que para manejar. Sí, es una, una vía. Sí, todo es cierto. Alto. O sea, en principio no, pero confío en los hermanos chilenos que están haciendo un buen trabajo. los ingenieros, sobre todo, ¿no? Los ingenieros y vamos <risa> a ver qué. Milagros nos va a guiar, ¿eh? A ver el cambio de vía. ¿Cómo vamos? Bajamos. Ya ¿no? llegamos a los días. Te leones. sigo, te sigo, te sigo. Vamos. Vamos. Milagros nos está guiando Epa. a través de una cueva directamente. Mira esta cueva. Milagro nos trajo a una cueva. Epa. Bueno, bueno, un poco misterioso todo esto, pero. No pensemos en que Chile es un país sísmico, no pensemos que estamos debajo de la tierra. Se ve, igual se ve sólida esta cueva, ¿eh? si tiembla no, no.. Me siento bien. Porque está como. Está como abovedado, viste eso, sabemos Uy, que. Uy, bueno, yo creo, decir... nos va a aguantar, yo creo que nos va a aguantar Sí, yo también Qué, qué loco que esté construido así, ¿no? ¿Cómo? ¿Te gusta, no? Para mí está Ay. bueno, le da como un toque cool Siento que le da como el feeling de que estamos entrando a una mina así, Bueno, ¿no? es un país minero A ver, tiene es un sentido Un país minero, sí como, Por ejemplo, en México le ponen unas placas blancas Pero que lo hacen más aburrido Como que medio tedioso para mí Esto se ve interesante Te digo que está súper bien señalizado Incluso se nota que como dicho, chorrean los minerales, ¿no? De la pared, es re loco Sí, creo que tenemos que ir por allá a ver, para ah, no, dónde mentira, vamos. No, mentira, para allá. Ah, y vamos, vamos. Casi, casi. Casi pestañeo. Pero mira lo que es esto, Mili Mirá. Escaleras para arriba, escaleras para arriba, escaleras para abajo. Ese es medio laberíntico, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es fácil, si es que estabas distraído, perderte. Pero también me gusta mucho que juega mucho con los colores para la señalización. Claro. Yo soy mucho que me dio por los colores más que por lo que hice. Y me aprendí que el rosado es la combinación para la línea 6. Entonces veo rosado y yo. ¿Te estás yendo por el rosado o estás siguiendo a la mayoría de la gente donde va a decir la verdad? No, ese sí. Rosado, Está siguiendo la no. mayoría de la gente que se va ah, para ese lado, ¿no? Está haciendo trampa? No, no, es mentira Mira que nos vamos a cualquier lado, no? Terminamos en un partido de Colo Colo, nada que ver, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, sí, seguimos a la barra claro. del Colo Colo Terminamos Colo Colo Claro, bueno, ya que, ya que estábamos ahí, saltábamos <risa> ¡Epa! Mira toda esta entrada Uy, creo que vamos a pasar por una entrada muy interesante, ¿eh? sí? ¿Bien chévere? Muy chévere Mira Seguimos el rosado. Viste que Gian que... te adelantó que el metro de Santiago era muy lindo. cool, como muy artístico, ¿viste? Uy, qué lindo es. Hola chicos, hola, hola. ¿A quién saludas, amor? Hola, no, es que el señor nos ha tomado una foto. Ah, es cierto, ¿Qué no, ¿No vamos a hacer una foto para tu Instagram algo acá? Sí, obvio. Vamos. ¿Momento Instagrameable de milagros? Momento Instagram. Deberíamos hacer un video de mejores lugares para tomarse fotos en Instagram en Chile. Me gusta o sea, Vigo Mortensen Diego Armando Maradona ¿A dónde vamos? Es que tengo un problema, amigos Por acá dice Rosado Y dirección a Cerrillos Sí Pero por allá también dice Dirección a Cerrillos Bueno, será que los dos van a Cerrillos ¿Nosotros vamos a Cerrillos? Pero... No A ver Veamos el vio-vio, mira, este es un río. Vio-vio. Bueno, no sé, nos subiremos a uno de estos. Bueno, vamos, perdónenos, perdónenos. Ahí está la gentita abajo sí. ya preparándose. Genial. Tendríamos que ir adelante de todo para ver eh, que se puede ver hacia adelante y no hay conductor. Será lindísimo, sí. vamos. Saldrá bien. Sí, sí, sí. No hay con quien chocar, tranquila, no vienen autos de frente. Bueno, excelente. Hola. Hola. Vamos se ser su conductor el día de hoy. Maneja, maneja, maneja. Precaución, se inicia el cierre de puertas. Precaución, dijeron. pero mira sí. adelante, mira adelante. No se preocupen, no puedo chocar. Son los torres. Torre de estación. Cerrillos. Es lo caso, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va? Yo creo que tiene sensores y quizás también siempre va hasta el mismo lugar, como que fren, deberá frenar automáticamente en un sitio, todo como controlado, igual. Para mí la, la persona que cierra las puertas lo está viendo por una cámara, porque Acá. lo más peligroso de todo son las puertas que vos puedas atrapar a una ah. persona y salir con el tren con una persona con la pata afuera por ejemplo, que no le entró la pata. Es, es cierto. Eso es creo cierto. que es lo más es peligroso, peligroso, peligroso que podría pasar. Okay. Fíjate también que las estaciones de esta línea tienen todo como una, una, una valla plástica sí. para que la gente no pueda saltar a las líneas del metro ni ah, nada, ¿no? o sea, obviamente que no está muy seguro. Qué loco se ve realmente. ¿eh? Y dice que no se ve ninguna estación, mirá para adelante y decís, ¿y hasta dónde vamos? Bueno, no hay nada Pero en algún momento va a aparecer una estación Sí ¿Cuánto se habrán demorado en construir algo así? Es difícil, ¿Años? ¿eh? Años Años, habrán planificado por años Pero este metro es uno de los metros que se ha construido más rápido O sea... Más rápido de costos. Sí, porque pensá que es uno de los metros de Latinoamérica que empezó más tarde sí. Pero hoy es uno de los más grandes es cierto o sea, le metieron caña. Cuando arrancaron, le metieron mucha caña. Se ve perfecto. Qué lindo todo. Pero es que esta estación tiene todo esto a los lados que sí. no tienen las otras estaciones de las otras líneas. No de tienen sea. ese plástico. No es solo las líneas más modernas tienen así todo cubierto por ejemplo si van al metro de París muchas de las líneas van a tener así cubierto como también para que la gente no se arroje las vías no lamentablemente eso es algo que pasa también sí bueno amor qué tal ir en un medio de transporte manejado por un robot qué se sintió bueno al principio estaba un poco nerviosa debo admitir pero luego me di cuenta que cada forma que choquemos era solo una dirección y todo bien, realmente bastante bien y va bastante rápido, eh. no es que va lentito y tal, no, va rápido, va rápido, pero todo súper bien no, Incluso sí. te digo, creo que esta línea va más rápida que las otras Yo también lo creo Estoy casi seguro Tiene también mucho, muchas medidas de seguridad Viste también que no hay mucha gente vendiendo cosas ni nada viste bastante no. controlado, bastante prohibido el tema de la venta ambulante Lo tienen, sí. lo tienen controladito Los hermanos chilenos todos le gustan las reglas, todos muy ordenaditos Vos sentís que la gente también, no es solo que hay muchas reglas Sino que la gente también le gusta, ¿no? Como que a la gente le, le gusta, que se da cuenta que es más ordenado a Ver los beneficios también de estar ordenadito, ¿no? Sí, claro. justo lo que hablábamos Hoy día en la mañana que Donde no hay la autoridad Donde no está la policía Haciendo que obedezca Fiscalizando ¿no? Fiscalizando Está también la población que le gusta de todo este ornado y te va llamando la atención. Claro, ¿sí? Si vos te, por ejemplo, te mandás en rojo en un semáforo, la gente te llama la atención, te lo señala, ¿viste? Como que te dice como que no, no, no, acá no se puede, o, o si grabás en un lugar que no es, te dice como no me grabes. Bueno, la gente se involucra, como que cuida de que también los nuevos que llegan o los que todavía no se acoplan a la lógica, como que traten de sumarse. Y obviamente nuestro amigo Jean, que es un brasileño que es migrante aquí, obviamente él se va a acoplar a la lógica porque es un migrante y porque le toca, obviamente, ¿no? Es sí. así como tiene que funcionar Se nota que es más antigua esta estación ¿no? Sí, o sea, esta hasta, los, hasta los buses son más antiguos Los carros. Oh, bus, los, carros, los carros Los coches, los trenes Viste que salimos a la calle ¿Cómo lo ves? Pero en ningún... Sentí que hizo esto Es un poco así No sé cómo lo han hecho Pero mirá, De repente sale a la calle Es una locura Es re -cool, la verdad Está buenísimo La verdad sí. Creo que han combinado Como distintas estructuras Que tenían Y las fueron combinando Para armar la red Está súper Quizás acá el suelo Era como muy rocoso No se podía sí. O todo lo contrario Era muy blando Igual sabes que está bueno Que tenga como una salida a la calle pero creo que tú me dices ese dato Que la gente que viajaba Todos los días Así como que bajo tierra Tenía más Como mayor tendencia A deprimirse Ah, eso es cierto por Sí Por la lista. Entonces está bueno Que... Conviene el viaje bueno. bueno. Genial. Está muy bien. Muy cómodo, es que en todas las estaciones hay cajeros de distintos bancos, ¿eh? Es cierto. Está buenísimo. Encima no hay uno, tres. Después tres del Banco Nacional de Chile, después tres del otro, así que. A lo bestia o sea, sí, a lo Es bestia. como que muchas tienditas, ¿no? Sí, bastante. Hambre, Ahí te venden una coquita, acá te venden frutos secos, hay dulces. Está, ¿no? Se aprovecha. Genial. Pero ojo que en el metro de Lima también hay tiendas en las paradas, ¿eh? En las hay... bueno, pero hay, pero es un negocio. Miren, esta estación los dominicos tiene un muralazo espectacular. Metroarte. Ah, ese Metroarte, Metro Arte, justo ahí, claro. No, tiene unos murales espectaculares esta estación. Pili, ya vamos saliendo del metro. ¿Algún comentario? Bueno, primero estoy asombrada con eso que comentabas. Hay mucha arte en cada estación que está buenísimo. Que no siempre es común. En no. los y otra cosa que me asombró y que agradezco un montón como usuaria es que no se espera mucho hasta que pase otro tren, como que no, hay mucha frecuencia. Un poquito, un poquito. Okay, ¿Y esto cómo es? Ya sabes, sí, ya sí, vamos, esto puedes. Empuja, empuja. Ah. casi lo arrancaste. No rompas las, no no, las cosas de los chilenos. No sabía para dónde era Vamos a armar un kilómetro. Vamos a armar. No rompas nada de los chilenos porque va a ser un problema. Vamos a dar la cuenta a la embajada de Perú. No voy a terminar presa. Peruana llega a Chile y rompe el metro de Santiago. ¿Sí? Termina presa bueno. en carabineros. Ah. Bueno, lo bueno que sacamos el video, así es estar con los carabineros de, de Chile bueno. Así se siente, pero no. Hola, amigos. En una cárcel de carabineros. Es un videazo, es re original, no lo grabó nadie realmente. ¿No lo vamos a hacer? Bueno, ¿es por New York o por Arturo Pratt? Ah, yo voy por New York. Sorry, pero yo voy por New York, no sé vos. No. Seguro. y Luego York, vamos bien. a dar toda la vuelta, ¿eh? ¿El historietista de Arturo Pratt o la ciudad de Nueva York? No, no sé si es el, el historietista Arturo Pratt. Hay un historietista que se llama Arturo Pratt, pero no sé si es en honor a ese señor. Ustedes pueden creer gente que milagros con 26 años usa la escalera mecánica y Huguito con 48. Ah. Wow, realmente la ciudad está desierta, eh. No hay nadie. ¿Viste? Todo nuestro. Baby. Pero, bueno, ¿para dónde vamos? No sé, creo que supuestamente acá es la Starria. A ver, buscamos en GPS. La Starria. Sí, todo esto. Bueno, para allá es. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Ah, sí, porque hacia allá es la moneda. Ya estuvimos ayer. Sí, es para allá. Vamos Argentina campeón Pero. Eso es viral, ¿eh? una chilena con la Esta Argentina campeón Voy a aprovechar y voy a preguntar a la gentita de Chile ¿Están contentos que Argentina tiene tres copas? ¿O les da rabia? ¿O le pinta la rivalidad? Pregunto, pregunto Porque también, la verdad es que los argentinos cuando los chilenos ganaron la Copa América No nos alegramos, sobre todo porque no ganaron la final Pero bueno, por ahí sí sí están contentos que Argentina salió campeón del mundo Porque igual como la final fue contra Francia Claro, eso pensaban muchos países de acá, como que decían, bueno, vamos a apoyar a un hermano Vos, como un chileno, ¿apoyabas a Francia o Argentina? En los comentarios Esta no opta para bañarse, inmediatamente el chico, entiendo. ¿Qué pediste, amor? No lo voy a decir porque... Ah, tú no tiene lo sabes, no me ¿Quieres tú pedir un deseo? Creo que querías una torta de chocolate para Estoy mí. Super Fije, sí, súper húmeda. Dijo que pediste una selva negra. ¡Qué rico! ¿Quieres? ¡Epa! No hay que decir lo que vas a pedir. ¿Y hay decir? que tirarlo para atrás. ¿Sí? Mira, el chico está robando todas las monedas. ¿Por? Flaco, flaco, para, para, para, para Yo tiré mi deseo por acá, no me lo robes. El mío no, ¿eh? Lo voy a tirar allá arriba para que no... <ríe> Te hizo un deseo mi amor sí. No, no me porque... Ahí los emprendedores Puse que yo de chiquito también lo hacía eso ¿En Meterme en la fuente a robarme las monedas Sí, sí Bueno, el carno. Un día mira. me descubrió la policía Me ¿En serio? Guau, wow, es sí, altísimo, porque, mira. Porque realmente había un señor Que se encargaba de limpiar la fuente Y ese era su sueldo un poco Como que no. está robando la plata de alguien, Del que se encarga de limpiar ah, la fuente ah. Realmente Muy lindo Buenardo, re modelo, mi novia Re amarás. Re amarazo. Qué lindo. Está re buena la fuentecita. Ah, Acá no se puede cruzar. A ver, ¿sí vos por ¿Sabes qué me hace acordar un poco de Perú? El Parque de la Amistad, que está ahí en Surco. Ah, a mí, ¿sabes qué ¿No? me hacía acordar al Castillo de Lamas? ¿Al Castillo de Lamas? Sí, en Tarapoto. Mm, sí, sí, ya sé cuál es. No, pero no aparece el arco ese de Surco ahí en el Parque de la Amistad, el Surco. No sé sí, un poco más. Sí, pero por la peleta y todo eso. No, el Castillo de Lamas, no sé, me parece otra onda, pero bueno, sí, puede ser. Ah, lo bueno es que vamos a salir del otro lado del cerro, amor. Mirá, y acá hay un castillo, el Castillo de Hidalgo, tal cual. Lo vaticinaste. Viste. No. Wow, era más grande de lo que pensé Pensé Está que nice, acá ¿eh? acababa No, oh, como que sí Mira que lindo el lugar Está naice ¿eh? Es hermoso Está o súper sea, grande Después donde llegó hasta allá arriba ¿Sabías que Chile Santiago tenía así sus cerritos también? No, no sabía, no sabía ¿Viste? Tiene sus cerrados Me sorprendió, eh Ya que estamos pidiendo cosas No, ah, no estaba pidiendo nada Pero eh, suscríbanse al canal Active la campanita Che, sí, no Pero también quería preguntar, ¿Cuál es el cerro que tiran unos cañonazos? Yo tenía una idea de algo de Que hay un cerro Que en plan 5 o 6 de la tarde tiran cañonazos ¿Cuál era? Ya Creo que ahora suenan unos cañonazos y era este Bueno Mili, volvimos a casa, volvimos a donde empezamos a Manuel Montt ¿Qué tal? 24 horas utilizando el metro chileno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? A ver, tenemos una conclusión. ¿Querés un metro para Perú? No te gusta. ¿Te dio claustrofobia? <risa> no, bueno, realmente eh, me gustó un montón la, la experiencia. Siento que está bien hecho, bien organizado. El tema de las líneas, estuvo súper interesante que se crucen varias y podamos ir a varios lugares con esos cruces. Me encantó también, como dije antes, que no es que tenemos, tenemos que esperar mucho para que pase uno. No, es una locura. Pasan otra del otro. ¿eh? Pasan Lindo. muchísimo, así que genial. Eh, me gustó también el toque artístico que tiene cada una de las estaciones. Es cierto. Y nada, fue una experiencia súper buena, súper buena. ¿Me gustó? ¿Viste? ¿Lindo? Es super bueno, sí. Bueno, tenemos que volver, así recorremos toda la línea, así vamos a todos Ajá. lados, hasta el final de cada línea, vamos. Ah, siempre decían lo mismo en un momento lo oído. Gente hermosa y seguidora de QPA, los invito a que me sigan y me apoyen en mi Instagram, donde siempre subo contenido extra que no verán en otras redes sociales y donde pueden seguir mis aventuras por todo el mundo en tiempo real, para saber dónde estoy, dónde estaré y donde anunciamos todas las aventuras del canal. También en Instagram respondo y leo todos los mensajes que me llegan, así que si tenés una propuesta, esa es la red social. Apóyame y seguime en ese lugar que QPA te lo agradecerá enormemente. ¡Hugo QPA en Instagram!